Bueno, buenos días a todas y a todas, de nuevo a un curso de, de Yo sigo publicando. Hoy, bueno, yo creo que es la primera vez que, ya que hablamos este año, no o, No sé si presenté presente en la anterior ocasión, pero bueno, en esta ocasión tenemos otra vez de nuevo a José Boté, que sabéis que es un miembro fijo del de cloto de profesoras que tenemos aquí eh, Yo sigo publicando. Y hoy nos va a hablar de, aquí lo tengo apuntado, formación de un documento formación. de Word para para la tesis, o sea que es un curso muy dirigido sobre todo a los que estáis empezando con, con, con la tesis doctoral, ¿vale? Yo cuando vamos a dar un curso de escritura también a, a, eh, hablaremos un poquito de, de estas cosas, de estas fases iniciales cuando hay que ir preparando la, la, la primera parte de, de la tesis doctoral, la, la primera organización o planificación y yo creo que este curso va enfocado en esta parte. Pero quería también comentaros que no olvidéis que mañana tenemos también un curso ¿Vale? que os va a interesar mucho a todos los que estáis en el primer año que es la elaboración del plan de investigación e inicio de las actividades formativas vale o sea que va tenemos dos cursos aquí sobre todo para todos los que estáis empezando esos dos cursos yo creo que se van a ser bastante prácticos y bastante, bastante... Bastante útiles. También aprovecho para agradecer a, a todos y a todas los que habéis participado como profesores porque hemos recibido muchísimas solicitudes, sobre todo de, de gente que está haciendo la tesis doctoral para dar cursos, entonces hay que tener el listado en, en la página web y la verdad que este año hemos conseguido llegar a, a Semana Santa, a, no puedo confirmar más verdad. en una semana eh, hemos tenido muchas solicitudes, una semana hemos conformado prácticamente toda la agenda hasta, hasta, hasta Semana Santa, incluso un poquito más. Vale, darle un vistazo a los cursos porque hay cursos muy interesantes. Tenemos algunos de la un curso de, auto de técnica de, de autorrepresentación. Tenemos un curso muy de... Verdad, de uno delates, de latas, efectivamente, a compañeros de matemáticas. El de LATES es un clásico que ya lo hicieron el año pasado, pero el de para aprovecho para decir a los que estéis por aquí, aunque seáis de humanidad o ciencias sociales, os va a venir estupendamente eh, eh, conocer este lenguaje de programación que es muy facilito para la elaboración de textos, de textos académicos. Y tenemos también el macrocurso de proyectos de, de, de investigación. El de proyectos de investigación será solo para gente de la, de la Universidad de, de Granada, creo. ¿vale? Pero bueno, lo confirmaremos por el telegram. Por y bueno, ojo. Le da caña al asunto. Te doy Venga, la palabra. Vamos a, vamos a empezar bien. y, bueno, cualquier cosa, pues... Vale, eh, primero de todos los que estáis aquí, eh, si tenéis alguna duda, por favor, la ponéis en el chat, ¿de acuerdo? Yo tengo dos pantallas, entonces en una os pondré la presentación y en la otra, pues, iré a medida que pueda contestando las, las preguntas, ¿vale? Entonces, um, bueno, vamos a, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla... Y uh, la pantalla completa, sí, yo creo que sí, pantalla completa. A ver, cuál me coge, quiero que cojas esta de aquí. Vaya, a, ver, a compartir pantalla, pues vaya plan. Vale, esto no estaba, no estaba en el plan. A ver. Pues esto de aquí. Yo creo que sí claro. Vale Bueno eh, Esta es la, la presentación que tenéis Espera, espera Esta es la presentación que tenéis colgada La tenéis en el, en el cenodo Por si acaso lo vuelvo a poner en el chat ¿De acuerdo? Y es para que podáis identificar un poco Todas las cosas que, que hacemos ¿Sí? Por eso es importante que eh, lo localicéis porque a veces no es posible hacer un zoom y así pues lo, lo podéis. Lo vamos a repasar brevemente, ¿vale? Para que mm, veáis qué cosas necesitamos y qué cosas no. ¿Vale? Entonces, algunos elementos de Word. Ese es un poco el índice que seguiremos de toda la presentación. Lo voy a ir aumentando un poquito para que lo veáis. Lo tenéis en la presentación, ¿eh? es decir, que no... Entonces, cosas que yo... Suelo utilizar para hacer los documentos formateados. Eh, una cosa que se llama la P invertida, que ahora lo veremos, salto de sección. ¿Qué significa vincular a la anterior? Es a la anterior, no a la anterior. Estilo, referencias cruzadas, tabla de contenidos, eh, Zotero. Yo utilizo Zotero como gestor de referencias, pero lo mismo lo podéis hacer con Mendeley, que utilice Mendeley. Y luego la parte de configuración. Entonces eso es para que os familiaricéis con las cosas de Word. ¿Dónde está colocado todo? vale Primero la P invertida. La P invertida es una especie de, de P negrita que está justo al lado de los estilos. Si abrís Word lo tenéis enfrente. ¿De acuerdo? Y nos servirá para ver en qué partes del documento estamos. ¿Qué partes tengo? ¿Por qué? Porque nos enseña un poco, digamos, la estructura por dentro del documento. Y necesitamos poder saber en qué punto estamos para localizar las cosas. Esta es una de ellas. Después, otra cosa con la que os tenéis que familiarizar. Salto de sección y salto de página. A ver, cuidado porque esta pestaña, veis que pone Disposición. Esta pestaña es nueva, de la última versión de Word. Antes estaba en Insertar y Microsoft ha creado una pestaña nueva que se llama Disposición. Entonces, eh, en el taller de hoy utilizaremos Página, y utilizaremos sección a la página siguiente. La pregunta es, ¿para qué quiero yo una sección? Por ejemplo, si quiero para una página paisada, necesitaré hacer un salto de sección. Si quiero hacer eh, numeraciones diferentes dentro del documento de la tesis, necesitaré hacer un salto de sección. ¿De acuerdo? Es para que veáis dónde está y lo, pongáis, lo podáis localizar rápidamente. Después, el siguiente, vincular al anterior. Esto tiene que ver con las secciones. Es decir, las secciones en un documento de Word, ya veremos ahora cómo, cómo se hacen, están conectadas entre sí. Si yo quiero poner, un, por ejemplo, un una hoja en vertical y otra en horizontal, tendré que, digamos, desconectar o desvincular las secciones porque se siguen las numeraciones. Luego, los estilos. Los estilos es toda esa barra que tenéis siempre en el Word y esta barra eh, os permite definir estilos para Word. Yo supongo que en, en la UGR, eh, si no que alguien me lo ponga en el chat, tenéis algún, eh, digamos, algún formato para, para presentar la tesis. Entonces, lo mejor es que defináis los estilos, ¿de acuerdo? Y, um, y lo veremos, ¿vale? Os lo pongo también para que sepáis localizarlo, es importante. Vamos a ver el siguiente: las referencias cruzadas. Las referencias cruzadas están en la pestaña referencias y nos sirve si necesitamos hacer, eh, ¿cómo se llama? Eh, si necesitamos hacer, no me sale ahora, índice de tablas o índice de imágenes, ¿sí? Eh, Gabriela, eh, lo de encabezado y pie de página no lo encuentras porque no sale, la, no sale enseguida. ¿De acuerdo? Pero es para que lo puedas localizar. Luego lo veremos con las secciones. Vale, sigamos. Eh, tabla de contenido. La tabla de contenido es una opción que tenéis en la sección referencias que es para poder hacer el índice automático. Es decir, la gracia de un documento de tesis es que sea navegable. Es decir, que yo pueda hacer clic en un sitio y me vaya a otro. ¿De acuerdo? Sobre todo con los índices. Y se crea desde aquí. Después tenemos este otro, que es el que yo utilizo, y utilizo Zotero, pero con Mendele tendríais algo parecido, que es el gestor de referencias. Yo ya lo tengo cargado, usaremos algunas referencias para que veáis cómo se usan y, y ya está. Y vamos a empezar con una configuración inicial, yo he puesto esta, ¿de acuerdo? Pero eh, seguramente vosotros tendréis otra y usaremos esta de ejemplo, ¿sí? Vamos a definir un documento que tendrá un título tendrá tres niveles en el índice: 1, 2 y 3. Una tesis puede tener hasta cuatro incluso, pero usaremos tres. Eh, título 1, que será en negro, en negrita, con la letra Times New Roman. Título 2, tamaño 16, en negro, en negrita, también Times New Roman. Título 3, en 14, negrita. Y Tiny Roman, y le titularemos eh, título 3 tesis. Y finalmente la última, que será la letra del documento habitual, ¿de acuerdo? Que es eh, normal, 12 letra 12, ¿de acuerdo? Arial, justificación completa, doble, ¿de acuerdo? O doble espacio, y le llamaremos letra tesis. Esto, que también lo veremos durante, la, durante el taller. En la presentación lo tenéis puesto así, ¿de acuerdo? Para que veáis todas las opciones que iremos tocando, ¿de acuerdo? Este es el, este es el título 1, que le llamaremos título 1 tesis, tendrá 18 y será negra y en negrita. Este es título 2, ¿de acuerdo? Todo esto lo veremos, sí, pero necesito que lo, lo tengáis presente en la presentación porque a veces no se ve bien. Este es el párrafo 2, luego este es el título 3... Y esta es la letra normal, la letra de la tesis, ¿de acuerdo? Luego, finalmente, tenemos... Este lo tengo que reducir un poquito, ¿vale? Eh, esta opción de aquí, que es letra tesis, que esta letra tesis es lo que hemos dicho, que será la letra que yo usaré en mi documento, ¿de acuerdo? Donde eh, seleccionaremos esta opción de párrafo, justificada, 8, 8 y doble, ¿sí? Esto es un poco eh, todo lo que seguiríamos en todo el documento, ¿de acuerdo? En toda la presentación que haremos ahora. Muy bien, vamos a ver. El documento más largo que yo hice últimamente fue este que os tengo aquí, que es eh, en, la, en la Fiatista, que es un documento de 300 y pico páginas, ¿de acuerdo? Y que lo que haremos aquí, como es un documento muy variado, os, os pongo el enlace por si acá. Aunque no se hace falta, lo que seguiremos de aquí es el índice, porque así ya lo tengo, ¿de acuerdo? Y así no nos volveremos locos, ¿vale? Esto tiene una tabla, es un documento de 300 páginas que tiene, fijaros, dos niveles, ¿de acuerdo? Título 1 y título 2. Normalmente en una tesis suele haber un tercer nivel, ¿de acuerdo? Incluso un cuarto, ¿vale? Eh, como consejo. Eh, a partir de las 300 páginas el Word se vuelve un poco inestable entonces a veces puede pasar que se os desmonte el título, no pasa nada se puede arreglar, no hay no hay problemas, ¿de acuerdo? muy bien, pues vamos a, vamos a empezar vamos a empezar con el Word entonces, primero de todo <coughs> procurar tener un documento de Word a mano eh, en blanco y vamos a ir definiendo todo esto poco a poco, esto es muy mecánico lo que pasa es que hay que ir conociendo las triquiñuelas de, de todo esto. Pero en el fondo, que haya un documento que esté formateado, que nos sirva y tal, eh, es, es mecánico, es una cosa mecánica que hay que ir haciendo. Entonces, lo primero que os voy a compartir en el chat es lo que yo voy a utilizar como índice para que tenga, no tengáis que estar escribiendo. ¿sí? Os lo pongo aquí, es el índice del documento que os he pasado lo pongo en el chat, lo podéis copiar. El que quiera usar que lo utilice, el que no que utilice otra cosa, no hay problema. Yo os lo pongo aquí. Creo que ya lo está puesto. Sí, ¿no? Perfecto. Tenéis ahí puesto. Y así eh, veo la presentación en negro. No, no. Todo el mundo ve el documento de Word, ¿no? Ah, vale. Vale, vamos no a empezar. ¿No lo veis el documento de Word? Se ve la pantalla en negra. No se ve. Se ve la pantalla en negro. ¿No veis el documento de Word? Sí, yo también la veo negra, no, no, no se ve nada. Vale, pues a ver, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir por si acaso. ¿Sí? Estos son cosas del directo. Juanjo, a veces lo que pasa es que no te deja compartir la pantalla de una... Bueno, la ventana de Word y tienes que compartir la pantalla completa. Vale. A ver, vamos a ver si me deja otra vez. Voy a, voy a hacerlo otra vez, no pasa nada. A ver, pantalla completa... Si es que antes me ha dado error con la pantalla completa, por eso he compartido solo la, la pestaña. A ver. Ahora creo que sí, ¿no? ¿Ahora sí? Sí. sí ahora sí. Vale, perfecto, sí. Saben dice que sí, pues entonces que se ve bien. <risa> vale, perfecto. Vale, pues eh, tenemos la presentación que teníamos, tenemos esto. Vamos a empezar por el principio. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es crear los estilos, es decir, el corpus de cómo van, a ser, cómo van a ser las letras de mi documento. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a ir a la zona de estilos que está aquí. Y fijaros que aquí hay una flechita que hace que el, el Word cree una ventana flotante. ¿Lo veis? Aquí en la esquina lo tengo yo, el ratón. Crea una ventana flotante. Muy bien. Y aquí yo puedo empezar a definir estilos. Vamos a definir los cuatro estilos que yo necesito para mi tesis. ¿Cuáles son? Fijaros, aquí debajo hay una A con un más. Voy a hacer A más y me aparece la ventana que tenemos en el PowerPoint. ¿Vale? Muy bien. Lo primero que voy a definir es título 1. Aquí voy a poner el, el nombre, le vamos a llamar título 1 tesis, yo lo llamo así, vosotros podéis llamarle como queráis. Estilo párrafo ya está bien y estilo basado en qué. Como seguramente en el Word lo tendréis, basado en título 1 y así os cogerá un tamaño grande y os cogerá todo. Tipo de letra, hemos dicho que era times, pues yo pongo times, si no la buscáis y 18... Negrita y en negro. Perdón, en negro. Aquí, en negro. Bueno, automático, que es lo mismo. Vale. Ya tenemos definido uno. Cuidado. Antes de hacer aceptar, fijaros aquí tenéis solo en este documento o documentos basados nuevos basados en esta plantilla. Yo normalmente solo lo aplico a los documentos que yo hago. ¿Por qué? Porque cuando, eh, no solo vas a hacer una tesis, vas a hacer más documentos que te van a enviar de un grupo, te van a enviar de otro. Entonces, yo lo, lo concreto solo en los documentos que hago cuando creo selecciones especiales. Entonces, yo aplico solo este documento y hago aceptar. Y fijaros que aquí se crea un título 1 tesis. Lo tenéis que ver en la lista. Eh, Rafa, este cuadro sale aquí cuando eh, estás en los estilos de Word. Hay una flechita que pone estilos, ¿lo ves? Y os abre la ventana, la abre y la cierra, la abre y la cierra. Pues tiene que salir porque está justo en la, en la pantalla frontal que está en el Word. ¿Vale? Muy bien, vamos a definir la segunda opción. La segunda opción, hemos dicho, el segundo nivel. Dime Isabel. Perdón, Juanjo, que te interrumpa. Es que yo llego hasta aquí y puedo hacerlo, pero no me aparece en Word la opción, el a más que te. A mí me deja estas me da otras opciones diferentes. Me dice eh, bueno, que igual. si quiero aplicar estilos, ¿puede ser? Sí, sí, sí, sí. Vale, perdón. Es que según la versión puede ser que sea diferente, ¿sí? Yo, como lo tengo actualizado prácticamente el mes pasado. Ahí me sale esta opción, pero normalmente abajo siempre os aparecen estos botoncitos. ¿Vale? A ver. Uh, vale. Nuevo estilo. Vamos a nuevo estilo. Y aquí vamos a crear el segundo. Lo vamos a llamar P título 2, tesis. Y aquí lo vamos a basar en el título 2. Y hemos dicho que eran 16. 16. Aquí pondremos Times New Roman, también lo pondremos en, en negro. Y hemos dicho que también en negrita. ¿De acuerdo? Con lo cual tenéis que tener activadas estas opciones. ¿De acuerdo? Lo mismo, aceptar. Y fijaros que ya me sale esta opción de aquí. ¿De acuerdo? Vamos al tercer nivel. El tercer nivel, que es el último que pondremos hoy, que llamaremos eh, título 3... Eh, tesis y aquí lo basaremos en el título 3 y hemos dicho que esto eran 18, 16, 14. 14 también en Times y también lo pondremos en automático o en negrita. Si ponéis en automático, por defecto ya os coge el negro, sí. Yo no me entero, lo suelo marcar, pero tanto da. Y ya está. Ya tenemos preparado parte del texto y ahora nos falta la letra de la tesis. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien, ¿todo el mundo se aclara con, con esto? Eh, ¿Algún problema que no...? Aquí, eh, Isabel, te pone un mensaje, puedes hacer clic en secundario, eh, estilo título 1, ¿sí? Vale, y vamos a hacer la última opción, la letra de la tesis. La letra de la tesis, hemos dicho eh, que será Arial, 12 puntos, doble espacio. Vale, pues la vamos a crear. Arial, nuevo espacio estilo le voy a llamar letra tesis basada, nuevo estilo de párrafo y lo vamos a basar en el estilo normal, que es el estilo habitual que tiene Word, la, la letra que tiene, hemos dicho que esto sería 12 esto sería eh, Arial automático o negrita, vamos a dejar automático que es el color negro y aquí sí que vamos a hacer algún cambio, fijaros Aquí pone la justificación, vamos a utilizar esta justificación completa para que esté completamente alineado los dos lados y vamos a ver el espaciado. Aquí se puede colocar el espaciado, bueno es un poco complicado. Entonces, si miras el PowerPoint, porque también está allí, hay una opción aquí que pone formato párrafo y este formato párrafo nos hace o nos aparecerá una nueva ventana ¿De acuerdo? Donde en esta nueva ventana definiremos algunas cosas. Fijaros que justificada ya está, que es de la ventana anterior. Y aquí definiremos, fijaros, la altitud entre líneas, que pondremos doble, que es lo que había puesto en el PowerPoint también. Pero a veces os piden uno y medio, fijaros que ya está. Doble, uno y medio, mínimo. ¿De acuerdo? Mario, la presentación quedará después en YouTube. Vale, y luego, aquí hay un espaciado. Fijaros que justo al lado de doblen donde he puesto yo, hay un espaciado. Este espaciado es el espaciado entre párrafos. ¿De acuerdo? Entonces, yo normalmente, esto ya lo veréis un poco, depende de las de la, de la guía que tengáis, eh, yo pongo 8 y 8, pero hay gente que pone 12 y 12, da igual, ¿sí? Muy bien, con lo cual ya tengo justificada espaciado, es decir, entre párrafos dejo un espacio y interlineado doble, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora lo que hago es aceptar y vuelvo a aceptar. Con lo cual ya tengo la presentación la vuelvo a poner en a ver, que no me ah, no, sí está ahí. Vale, perfecto, gracias. Con lo cual ya tengo en nombradas mis tres estilos, letra tesis, título 1, título 2 y título 3. Y con esto ya no me debo preocupar de mucho más. Puedo cerrar la ventana y se acabó. De acuerdo. Hasta aquí. Alguna pregunta, alguna alguna cosa. Vale, dime Luis. Se puede cambiar. Sí, puedes cambiar uno hecho. Sí. Si tú tienes, si tú vas al estilo, puedes ir aquí. Normalmente hay una flechita y aquí puedes modificar. ¿De acuerdo? Es decir, podéis utilizar un estilo que tengáis o un estilo que queráis modificar. ¿Vale? Muy bien. Vamos a, vamos a seguir. Vale, ahora viene la parte, digamos, más mecánica. ¿Sí? ¿Os acordáis? Al principio de la presentación os he hablado de la P invertida. ¿De acuerdo? La P invertida está justo aquí al lado de los estilos. Y lo que vamos a hacer es activarla. Y os aparecerá en la pantalla, a eso sí que puedo hacer zoom, os aparecerá en la pantalla una cosa así, ¿lo veis? ¿Sí? Vale. Ahora vamos a construir el esqueleto del documento. Es decir, vamos a construir lo que sería la portada, lo que sería eh, la parte que haremos el índice y luego el resto del documento. Es súper mecánico, pero hay que ir haciéndolo. Yo os recomiendo que por cada página que vayamos a hacer nueva, vamos a hacer un total de seis páginas nuevas, eh, pulséis el Enter tres o cuatro veces, ¿sí? Tiene una explicación que es por qué para dejarnos espacio a poner algún tipo de texto o alguna cosa, ¿de acuerdo? Muy bien. bien, entonces voy a quitar el zoom un poquito porque si no, no lo veremos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar, Estamos en la página cero. En la página 0 yo voy a pulsar cuatro enters, tal cual, 1 2 3 4 ¿sí? Y ahora me voy a ir al apartado disposición y aquí vamos a hacer un salto de sección. Es diferente, un salto de sección y un salto de página son distintos. El salto de página me permite que la numeración de mi documento sea correlativa. Y el salto de sección me permite, sobre todo, Jesús, Isabel, <ríe> me permite, eh, uno, por ejemplo, romper el documento, es decir, hacer páginas apaisadas, hacer diferentes numeraciones. A veces necesitamos, por ejemplo, que la primera página no tenga número, la, la, la página con el índice tenga números romanos y luego el, el resto del documento tenga números normales. Pues el salto de sección sirve para eso, exactamente, ¿de acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer es un salto de sección, vale, si no te sale a disposición, eh, Patricia, igual lo tienes en referencias o lo tienes en insertar, depende un poco de la versión de Word, por eso he avisado antes que yo la tengo muy actualizada, pero no sé exactamente dónde lo podéis tener, ¿de acuerdo? O en insertar o en referencias, vale, pues vamos a hacer página siguiente. Y os crea una página nueva. ¿Lo veis? Ahora tenéis que tener dos páginas. ¿Vale? Entonces, fijaros que el salto de sección es una etiqueta que pone salto de sección. Es importante. Luego veremos el por qué. Porque en la primera página, como no tendrá número, me interesa que no haya. ¿Vale? Muy bien. Vamos a la página 2. Estoy en la página 2 ahora. ¿eh? Voy a ampliarlo un poco. Página 2, también voy a hacer 4 enters, con esto es suficiente, ¿de acuerdo? Y aquí podemos hacer un salto de página. Entonces, el salto de página se hace de dos formas, o bien me voy a saltos, página, o bien con la tecla control enter. Es lo mismo, ¿Sí? control enter, la combinación de teclas, o salto de página. Luego hago aquí para que todo el mundo lo vea, y que será, será más fácil. Salto de página, me crea la tercera página. ¿De acuerdo? Fijaros que en la parte inferior de Word, aquí a la derecha, os aparece en qué página estáis. ¿Sí? Yo ahora estoy en la página 3. Tenéis que tener todos creadas tres páginas. ¿Vale? Muy bien. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer otro salto de página. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo. 1, 2, 3... Pondremos otro salto de página y pondremos otro salto de página. Aquí sí que es tener cinco o seis páginas con saltos de página. ¿Por qué? Porque cada cosa va a tener su sección. ¿Vale? Muy bien. Yo ahora tengo creadas siete páginas. Si lo, vosotros lo veis también, lo tenéis tener así. Vamos a poner a reducir un poco esto y salen las siete páginas del documento. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya tenemos algo creado. Bueno, ya tengo mi documento un poco ya empieza a estar en orden. Muy bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que vamos a hacer, la primera página es la portada. Por tanto, la vamos a dejar estar porque no nos hace falta para nada. De acuerdo, y de momento vamos a ir a la tercera página. La segunda página que hay aquí va a ser la tabla de índice, el índice de la tesis. Por tanto, tampoco de momento ahora la vamos a usar. Nos vamos a la tercera página, que aquí es donde empezaríamos a escribir, ¿verdad? Muy bien. En, el, en, el, en los textos que os he pasado antes por el chat, eh, esta introducción, pues yo voy a poner introducción y lo voy a copiar tal cual. ¿Sí? De momento vamos a ir copiando las cosas. Página 1, introducción. Luego vamos a poner eh, Historical Background. Esta será un subnivel de la introducción. ¿De acuerdo? Entonces, en mi página 3 deberíais tener todos más o menos esto. ¿Sí? Una cosa así. Página 3. A ver, Esther. Uh... Vale. Mira, Esther, mira a ver en diseño de página que ahí debes tener la parte de salto de sección. ¿Sí? Que es lo que comenta Diana. ¿Vale? El diseño de páginas. Sí, es que según es si la versión de Word, eh, podéis tener una cosa o tener otra. ¿De acuerdo? Vale. Pues en la página 3 tenemos esto. De momento no tocamos nada. ¿Sí? Vamos a la página 4. En la página 4, que yo tengo puesto esto. Vamos a poner, por ejemplo, metodología. Metodology. Yo lo voy copiando, ¿eh? Para que no tengáis que escribir, es lo que he puesto, que he puesto en, en el chat. Luego tendremos eh, análisis cuantitativo, que será un subnivel de la metodología. Y luego eh, pondremos análisis cualitativo, eh, sí, pondremos estos tres que he puesto en los telenoticias. ¿De acuerdo? Y estos de momento los dejaré espaciados porque serán subniveles y así veréis el porqué de los subniveles. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora me iré a la página, ahora estoy en la 5. En la 4 todo el mundo tiene que tener esto más o menos, ¿de acuerdo? Metodología, análisis cuantitativo, noticias mediodía, noticias vespera y noticias comarcas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la página 5. En la página 5, que aquí yo no he puesto los... Cuatro, las cuatro... 20. Ah, perdón, perdón. Esto hay que subirlo. Hay que subirlo. Aquí, perfecto. Ahora sí, página 5. En la página 5 vamos a poner el, el resultado, los resultados de la tesis, que en algún momento hay resultados. ¿De acuerdo? Luego, en los resultados... ¿Qué más tenemos en los resultados? En los resultados también tenemos tres subniveles, que los he puesto aquí. Uno, dos, tres... ¿De acuerdo? En los resultados deberíais tener esto, supongo que lo veis todos. ¿Vale? Y eh, vamos a hacer la última página, las dos últimas páginas que serán conclusiones, que será la página 6. En la página 6 pondremos conclusiones y eh, vamos a poner después una página de referencias, que esta será la 7. A partir de aquí, si necesitamos otra página, siempre siempre la podemos hacer. ¿Vale? Pues ya tenemos montado la estructura del documento. Es decir, en este momento yo tengo siete páginas donde a cada una le he puesto un título y ahora, ¿qué hago? ¿Vale? A ver, voy a mirar un poco el chat a ver cómo está. Vale, sí, veo que tenéis problemas para encontrar el, el tema del salto de página, ¿vale? Pero más o menos lo habéis solucionado. Vale, de acuerdo. Muy bien, ya tenemos esto. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué, qué nos toca hacer? Ahora la parte que nos toca hacer es decir, mira, yo voy a crear el documento formateado. ¿Vale? Eh, Sandra, la pasará en algún momento la hoja de firmas, no te preocupes. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues me voy a inicio... ¿Sí? Y me voy a ir a formatear o a maquetar todo mi documento. Podemos empezar desde el final o desde el principio, tanto va. Tanto yo lo que voy a hacer es empezar desde el final, desde la página de referencias. Aquí sí que lo puedo ampliar bien. Página de referencias. Muy bien. ¿Todo el mundo está en esta página, en las 7? Sí, yo creo que sí, ¿no? Venga, bueno. pues aquí en la página de referencias le voy a aplicar mi título 1 de la tesis, vuelvo a poner esta ventana flotante y mira, le aplico título 1. ¿Cómo se aplica el título? No hace falta marcar la frase, no hace falta. Con poner el ratón justo en la línea y marcar título tesis ya me la ha marcado. ¿Lo veis? ¿Veis cómo cambia? ¿Vale? Muy bien, subimos a la página 6, página 6. Ahora estamos en la 6, que son las conclusiones. Aquí vamos a hacer lo mismo, conclusiones, pues título 1, lo mismo. Y fijaros que cambia, se pone automático, ¿lo veis? ¿Sí? Vale. Subo. Voy a la página 5 ahora. En la página 5 aquí tenemos la zona de resultados y hemos puesto algunos subsecciones, que eso será título 2. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Resultados. Voy a aplicarle título 2. ¿De acuerdo? Voy a poner un par de líneas para que se vea. Esto que he puesto aquí, de noticias Mistia, le pondremos título 2. A ver que no me haya equivocado. Sí, este me he equivocado. Resultados es título 1, perdón. Resultados es título 1. Este es título 2. Este también será título 2. Y este título 2. Y fijaros que ha cambiado. Esto tiene la letra 18... Y esto a la 16. ¿De acuerdo? ¿Y para qué hacemos esto? Porque eh, ahora nos servirán estos títulos para construir el índice automático. Que es la parte, digamos, que tiene interés en un documento. Muy bien. Aquí, ahora estoy en la página 4. Estamos en metodología. Metodología es título 1. Perdón, esta no es, es esta. Título 1. Análisis cuantitativo también es, eh, aquí será título 2, porque está dentro de la metodología, y aquí lo que haremos, para que así lo veréis, Tenoticias mistilla noticias, mis te noticias Vespra y te noticias Comarca, le pondremos título 3, el que hemos creado nosotros. Por tanto, aquí pondremos título 3, aquí también título 3, y aquí también título 3. Con lo cual, nuestra página 4 de metodología... Nuestra página 4 de metodología tiene metodología con título 1, análisis cuantitativo título 2 y las otras subsecciones serán título 3, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Está claro? ¿Todo el mundo lo entiende? Vale, perfecto. Vale, muy bien, subimos, vamos a subir. Esto es introducción. Pues en la introducción pondremos título 1, que será la tesis, y eh, hechos históricos o historical background, le pondremos título 2. Perfecto, ya está. Muy bien, subimos. Ahora vamos a la página, estoy en la 2 ya, ¿no? Estoy en la 2. Ahora viene donde se hace la magia, es decir, donde yo creo mi índice automático... Y con eso voy haciendo todo lo que lo que podemos hacer. Vale. El índice automático está en eh, referencias. Está en referencias. Eh, aquí también los que tenéis versiones de Word diferentes también lo podéis encontrar en alguna pestaña distinta. Cuidado. ¿Vale? Porque eh, como la versión de Mac y la versión de Word de Windows es diferente, es un poco un lío. ¿Vale? Muy bien. Estamos en la página 2. En la página 2, en referencias, yo lo que voy a hacer es tabla de contenido. ¿Vale? Entonces, si hago clic aquí, si hacéis clic aquí, os va a crear directamente el índice. Pero, a veces ese índice hay que modificarlo. Veremos cómo. Vamos a hacer clic. ¿Vale? Y fijaros que se os ha creado directamente ya en la página 2 todo. ¿El inicio automático? Uh, sí. Y um, bueno, uh, Cambiado el título 1, título 2, pero luego quiero cambiar las características del estilo. Sí, exacto. Se cambia el título 2, se cambian las características de el, del, del estilo que tú modifiques. ¿De acuerdo? Bueno, eh, sí, lo del índice, ¿quieres que repita? John dice, puedes repetir lo del índice, ¿cómo se hace? Supongo, ¿no quieres que repita? Vale, vamos a repetir lo del índice, que no, no cuesta nada, y lo puedo hacer, o sea, no, no es ningún problema, vamos a repetirlo. Estoy en la página 2, ¿vale? Estoy en la página 2, en la página 2, como yo ya he creado cosas con título 1, título 2, título 3, ahora puedo generar el, el índice automático, ¿vale? El índice se realiza, no, se realiza en la siguiente, Minerva, en la página 2, ¿vale? La que tiene salto de sección es la 1, ¿vale? Que no, tiene, no tendrá número de página, ¿sí? Vale, entonces estoy en la página 2, ¿eh? Fijaros que aquí estoy en la página 2, ¿de acuerdo? Y fijaros que también me aparece la navegación en el lateral, ¿de acuerdo? Muy bien, me voy a referencias tabla de contenido y aquí me genera el índice automático pues tiene que salir no, el índice lo ponemos en la 2 Tamara, porque en, el, en, el, en la 3 está la introducción ¿de acuerdo? con lo cual tenemos la página 1 en blanco, que es el título del, de la tesis, con el, lo que sea, con los logos que me falta, etcétera la página 2, el índice automático, ¿vale? Ahora viene la pregunta. Juanjo, mira, es que yo me he equivocado. Eh, resulta que he puesto algún título que está mal. ¿Cómo modifico esto? Importante, no modifiquéis nada aquí encima, no hace falta. Vais al título donde está, por ejemplo, voy a la introducción, ¿de acuerdo? En introducción, imaginemos que yo he puesto introducción vale y que yo tengo y que yo tengo en el título y me sale introducción porque me he equivocado lo he escrito mal y me he equivocado cómo arreglo esto fijaros que para poder ir a la sección de introducción pensad que una tesis ya tiene 207 y páginas empezar a buscar secciones es complicado me coloco en el índice y pulso la tecla control y hago un clic control clic y me voy directo a donde está ese título. Eh, Macarena, se puede hacer de las dos maneras. Puedes hacer numeración antes o la puedes hacer después. No, no es problema. ¿Vale? ¿Habéis hecho del control clic y habéis llegado al título? Vale. Pues ahora es modificar el título. ¿Sí? Vuelvo al índice. Y en el índice... Si hacéis un clic, aquí aparece una pestañita, muy... voy a ampliarlo para que lo veáis. Aquí. Hay una pestañita muy pequeña que pone actualizar tabla. Lo voy a ampliar más en zoom todavía porque si no, no se ve. las cosas es complicado hacerlas así. Si hacéis clic con el ratón, ¿eh? os colocáis ahí, os aparece aquí actualizar tabla, os aparece... Y entonces pone actualizar números de página o actualizar toda la tabla. Entonces esto te actualiza toda la tabla completamente. Juanjo, es que necesito poner otro, otra sección en la tesis. No hay problema, te vas a la página que tú necesites, creas otro título con título 1, título 2 o título 3 y vuelves a actualizar la tabla de contenidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien todos? Sí, ¿no? Ya tenéis el, el texto montado, ¿eh? O sea, la tesis ya la tenéis montada, solo tenéis que escribir. ¿Vale? Sí, claro, escribir tiene... No os puedo dar yo el texto, si no, no tiene vacío. ¿Vale? Vale. Al quedar la tabla me coge los títulos... Por defecto, no los nuevos que he creado eh, Porque no los habrás marcado con los títulos A ver, es Rafael, ¿no? Rafael Marfil eh, lo, Para que te cree la tabla con los títulos Tienes que marcar con los títulos que tú has creado Revísalos y márcalos otra vez ¿Vale? Exacto, chupado, solo hay que escribir Muy bien, vamos a por más cosas ¿Vale? Carlos pregunta... Eh, después se pueden editar los títulos de la tabla en caso de que se tengan que modificar los contenidos, claro pero nunca modifiquéis la tabla de índice a mano porque la vais a estropear lo que tenéis que modificar es el texto de dentro de la tesis ¿vale? eso es importante es decir, si voy a análisis cuantitativo y necesito escribir otra sección ¿de acuerdo? análisis de lo que sea yo aquí le puedo poner, eh, esa será título 2, por ejemplo, título 2 de la tesis, ¿vale? Luego me voy otra vez arriba, voy para arriba, ¿eh? aquí, y actualizo la tabla. Al actualizar la tabla ya me aparece el siguiente análisis que he montado, ¿vale? De acuerdo, por tanto, la tabla esta no la modifiquéis a mano porque la vais a estropear, se estropea sola, o sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta aquí está claro, todo el mundo tiene montado el documento. ¿Cómo se hace para que el estilo del índice coincida con el estilo del cuerpo del documento? Vale. Esto es lo que vamos a ver. A ver, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Me puedo colocar en el índice, pulsar el botón derecho y me puedo ir, por ejemplo, a párrafo. Y aquí modificarlo. Esta es una forma. La otra forma es, aquí tengo una, una, una tabla de contenido, pero normalmente... Lo sueles hacer antes, es decir, en la opción referencias, tabla de contenido, aquí pone tabla de contenido personalizada. ¿Lo veis? ¿Vale? Y en esta tabla de contenido personalizada, aquí la podéis ajustar al texto de la tesis. ¿De acuerdo? En opciones y modificar, tenéis todas las opciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Es la una menos cuarto, vamos a seguir. Entonces, tema tablas, nos falta la numeración del documento, cómo lo numero, nos faltan las tablas, las imágenes y la bibliografía. Sí, vamos a ver cómo lo gestionamos. Muy bien, vamos a ir por ejemplo a cualquier sección, eh, vamos a coger eh, este de análisis cuantitativo, de acuerdo. Y vamos a ver cómo se trabajan con las tablas. En las tablas, supongo que las habéis creado alguna vez todos tablas, ¿de acuerdo? Vamos a crear una tabla cualquiera de 2x2 mismo, da igual, ¿de acuerdo? Y vamos a crear otra tabla, por ejemplo, en la zona de resultados, también, donde pondremos también 2x2. No hace falta tampoco hacer grandes filigranas Muy bien, ahora estoy en la página 4, sí 4, análisis cuantitativo donde he creado una tabla y luego iremos a la 6 donde he creado otra tabla muy bien Esa tabla haremos lo que sea, da igual entonces en las tablas yo puedo hacer un índice de tablas en las tesis no siempre se pide pero hay veces que sí eso depende un poco de, del director depende un poco de, de la normativa que haya ¿Cómo genero yo un índice de tablas? Las tablas todas llevan un título, ¿verdad? Bueno, pues tenemos un apartado de referencias que se llama referencias cruzadas, que es la que os he comentado al principio en el PowerPoint, ¿os acordáis? Entonces, estas referencias cruzadas, ¿yo qué hago? Importante esto, marcar la tabla. ¿Veis que hay una especie de cuadradito arriba a la derecha? Aquí hay una especie de cuadradito de cuatro puntas. ¿Por qué? Porque así os relaciona el título con la tabla para poder hacer el índice de las tablas. Y esto con las imágenes pasa lo mismo. ¿Vale? Repito. Cojo la tabla, la marco. La tenéis que marcar. ¿De acuerdo? Y vamos aquí donde pone insertar título en la zona de referencias. Esto no ha cambiado. En la zona de referencias. Y aquí, fijaros, tabla 1, ¿vale? No, es que yo no quiero llamar tabla, le quiero llamar lo que sea. Pues tenéis una opción que pone nuevo rótulo, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que llama imágenes, figuras o ilustraciones. Pues en esta zona de nuevo rótulo lo podemos hacer, ¿vale? Las tablas normalmente siempre se llaman tablas, entonces no hay mucho misterio, ¿vale? Le vamos a llamar experimento 1, por decir algo, ¿de acuerdo? Y vamos a aceptar. Y fijaros que me crea un titulito con una tabla. Eh, sí, Gabriela, voy, repito. Voy a, voy a quitar esto. De nuevo. De acuerdo. Marco la tabla. La tabla para marcarla en la esquina superior izquierda. Os sale una especie de, de triangulito. Voy a emplearlo al tope, todo lo que pueda. Aquí, una especie de cuadradito. No sé si lo veis. ¿Vale? Desde referencias. Vale, luego, luego si acaso comentamos, ¿vale? Eh, entonces, vuelvo aquí, insertar título, tabla 1. Le vamos a llamar experimento. Experi, exper, experimento. El que sea, da igual, ¿vale? Muy bien. Vamos a la tabla que tenemos en el otro lado, más abajo. Opa, muy para abajo, ¿eh? Ahora estoy en la página. Aquí. Estoy en la página 6 en resultados. Y tengo otra tabla. De lo que sea. Yo habré puesto lo que me haga falta, ¿sí? El título sale debajo. Sí. Ahora te explicaré por qué, María del Carmen. Muy bien, vamos a insertar título otra vez. Y fíjate, María del Carmen. Aquí pone posición encima de la selección o debajo. María del Carmen, tú debes tener debajo de la selección. ¿Vale? Vale. Pues muy bien, aquí podremos eh, resultados de lo que sea. ¿Vale? Cada uno en su especialidad, pues tendrá, tendrá cosas. Resultados, ¿vale? Vamos a poner aquí resultados y ya está. Muy bien. Pues ya tengo también resultados. Muy bien. Vale. Y a lo mejor en mi tesis tengo pues 10 tablas o 20 tablas y necesito hacer el índice de referencias, ¿vale? Sí, se puede editar el formato. Sí, sí, las tablas sí, las tablas tienen 50.000 formatos. ¿Vale? Quiero hacer mi índice de tablas. ¿Cómo lo hago? ¿O por dónde? ¿O por dónde... Ah, de lo que acabo de hacer. A ver, a ver, a ver. Se puede editar el formato de las tablas. Eh, sí, el, el formato... Claro, no no me he metido en tablas porque si no es que no estamos aquí hasta las 3. <risa> ¿Vale? Pero bueno, lo podemos plantear para más adelante. ¿va? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el índice de tablas normalmente yo lo suelo ver generalmente al final del documento. Pero igual, ¿qué versión de Word tengo? La última, la 2020. A ver, yo el Word tengo una licencia de pago que me pago yo. Me cuesta 60 euros al año, entonces a medida que se va actualizando tengo la versión que tengo, no, no sé muy bien os he comentado al principio que cada uno tiene una versión distinta, ¿vale? muy bien, pues me voy a la última página, que la tengo por aquí en referencias, ahora estoy en la página 9, ¿de acuerdo? y en la página 9 ahora necesito poner mi um, no me sale la palabra mi índice de tablas ¿cómo lo hago? fijaros que de referencias no me he movido aquí estoy ¿Vale? ¿Veis que pone insertar tabla de ilustraciones? Pues tanto eh, para el índice de imágenes como para el índice de tablas, vamos a ir aquí. Muy bien, hago clic aquí y fijaros, ya me sale el índice de tablas montadito. Tabla, tabla 1, la que sea. Fijaros que sale una vista preliminar, es lo que ya tenemos, ¿vale? Yo tengo dos tablas, pues me saldrán dos tablas. Si hago aceptar... Ya me sale el índice de tablas y me indica las páginas donde está. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Con OpenOffice es un poquitín más complicado. ¿Vale? ¿Hasta aquí está claro? ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Hay alguna cuestión así? Dime, Ana. Procure ir despacio porque es complicado, ¿eh? Se podía... Hacer... Sí, sí, a ver, el tema del índice de tablas, del índice de imágenes, de imágenes, depende un poco de lo que tengas que entregar. A veces hace falta, a veces no hace falta, mm, como queráis. Esto es, depende un poco de lo que os pidan. Yo os lo enseño porque es una cosa que no suelen... Balar eh... agua y verónica. Es una cosa que mucha gente no sabe hacerlo, ¿De acuerdo? A ver, la única pregunta, ¿a qué le has dado para insertar la tabla de contenido con el índice de tablas? Sí, fíjate que no he cambiado la zona de referencia, siempre estoy ahí. Y voy a insertar tabla de ilustraciones, ¿de acuerdo? Sí, y aquí ya me genera la tabla de ilustraciones directamente. Tabla de ilustraciones me servirá para hacer el índice de tablas o el índice de imágenes. Servirá para las dos cosas, ¿vale? Voy a repetir otra vez, si puedo proyectar mi documento, que no lo veis el documento. Ah, vale. eh, Maricela, explícate un poco a ver qué quiere decir con esto. Vale, voy a repetir el paso, ¿sí? De las, del índice de tablas. Fijaros, normalmente en las tablas, lo que voy a hacer es renombrar una tabla, ¿de acuerdo? Esta de aquí, de resultado, la voy a renombrar otra vez. La otra la dejo como está, ¿sí? Vale. Eh... Marco la tabla. Me voy a insertar en referencias, en el menú referencias. De aquí no me he cambiado. Insertar título. Muy bien. Pues será tabla 2, resultados. Le ponemos resultados de lo que sea. ¿Vale? Cada uno su especialidad. Y creo el título. Ya lo tengo creado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vale? A ver, si en el título de la tabla tienes que poner un título más largo, claro, aparece. Por eso a lo mejor te conviene poner un título corto en, en la tabla Mar, y la explicación quizás un poco debajo, si dentro del texto de, de la tesis. ¿Vale? Muy bien. Ahora me voy a la última página, que ya lo he hecho. ¿Dónde está? Aquí. Eh, página 9 Y vamos a insertar tabla de ilustraciones Y en insertar tabla de ilustraciones Voy a, eh, ya sabe, me sale la previsualización Aceptar y ya me aparece ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos solucionado el tema de las eh, tabla de ilustraciones Imágenes Imágenes Las imágenes tienen trucos ¿Vale? ¿Verdad que a veces las imágenes se os mueven en un documento de Word? ¿Y esto ahora cómo lo fijo. Vale. Vamos a hacer el truco del almendruco. Y vamos a apuntar un par de imágenes. Y vamos a hacer un inicio de imágenes. Vamos a ver. Me voy a metodología. No, normalmente las imágenes son están en resultados. Sección de resultados. Vamos aquí. ¿De acuerdo? Vale. Para las imágenes. Yo os recomiendo que creéis una tabla y la imagen la metáis dentro. Y así no se os mueve, se os quedará siempre fija en la misma zona de texto. Por tanto, si yo quiero crear una imagen, lo que voy a hacer es insertar tabla. ¿De qué? ¿De uno por uno o de uno por dos? Porque a lo mejor necesito poner el título de abajo. ¿Vale? Muy bien. Tabla. ¿Vale? Muy bien, en la tabla, de momento la dejamos así sin tocar nada. Voy a coger una imagen, cualquiera que tengo aquí. Ya tengo seleccionadas las imágenes, o sea que no viene de ahí. Estas de química tan chulas, ¿vale? Copiar imagen, creo que os la puedo poner. No sé si la puedo poner aquí en el chat, para que la tengáis a mano. No, no me deja. Pero sí me deja poner el enlace, así que no es problema. El enlace sí que os lo pongo así la podéis, lo podéis tener, ¿vale? ¿vale? voy a copiar la imagen, copio la imagen y esta imagen, me voy al documento de Word y la meto aquí. Vamos a poner pegar directamente. Sale una super imagen, no hay que asustarse con las imágenes porque a veces te en el documento, ¿vale? Vamos a reducirla así, Perfecto, ya tengo imagen reducida Vale, y ahora la imagen la vamos a centrar La centramos, ya está Ya tengo imagen colocada No hay problema ¿Y qué hago con la tabla? Ese es el problema ¿Qué hago con la tabla? La tabla lo que vais a hacer es quitar el color de la tabla Es decir, me voy a marcar como siempre la tabla arriba del todo Y en esta zona de aquí Fijaros que le puedo poner sin borde. Ya tengo mi, mi imagen insertada. No tengo que romperme la cabeza con si se me mueve la imagen, si no se mueve, si ha cambiado, si no ha cambiado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un truco que aprendí hace muchos años y la verdad es que va fantástico porque no se mueve nada. <risa> ¿Vale? Entonces eh, Es importante, ¿eh? no, no se mueve o sea, Os lo digo de verdad, no se mueve nunca ¿Por qué? Porque la fija Y ahí ya está Sí, voy, voy Repito lo del borde Yo tengo una tabla uh, Así, todos los bordes ¿Vale? Yo tengo mi imagen Dentro de la tabla, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien Marco la tabla Fijaros que aquí arriba a la izquierda Hay unas, unas casillitas, marco la tabla me voy a esta zona de aquí, que pone bordes, está justo al lado de los estilos, ¿vale? Y pone sin borde. Y se hace la magia. Claro, eh, José Manuel, a veces las imágenes se mueven respecto al texto. Resulta que escribes, se te cambian de sitio, se te cambian de otro. Entonces, como la imagen está dentro de una tabla, esa tabla siempre subirá o bajará con el texto a la vez. ¿vale? Si no pones tablas, a veces pasa que la imagen se te mueve de sitio. Entonces, ¿qué sucede? Que la faena es tuya para recolocarla. Solución. Pongo una tabla, pongo la imagen y se acabó. Y están contentos todos. ¿vale? ¿El borde sigue apareciendo puntuado? Sí. Si el borde te aparece puntuado, no te preocupes. Acuérdate que tenemos activadas las pes. Si desactivas las pes ya no se verán. ¿Vale? Es importante esto, ¿eh? ¿Sí, Isabel? No, nada, eso es lo que desactiva las P y me sigue apareciendo la sombra punteada en, en la imagen. No sé por qué. Vale, pero en, en principio, si tú has activado todos los bordes, sí. sin borde, perdón, no aparecerá. Sí. No, sí, El documento sí. final no aparece. Vale. ¿Vale? Vale. En el entregable... No aparecerá. Cuando crees el PDF, sí. ¿vale? No aparecerá. No aparece ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Eh, índice de imágenes, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad que hemos hecho un índice de tablas? Yo no he podido centrar la imagen en el centro de la tabla. Pregunta Sara. Eh, espera, lo, voy a, lo tengo que activar porque si no, no lo vais a ver. Eh, reactivo esto, ¿eh? La, la imagen normalmente se te queda así cuando la pegas de acuerdo vale entonces como se te queda pegada lo que hago es voy aquí y la centro fijaros que yo la tabla la tengo a lo ancho va de punta a punta el documento vale de acuerdo vale pues vamos a por las voy a quitar el sombreado este vamos a por las a por las imágenes qué hago con las imágenes como las igualmente me voy a referencias y lo mismo insertar, marcamos la imagen no marquéis la tabla, marcáis la imagen ¿vale? insertar título y aquí lo que vamos a hacer es un rótulo que es una ilustración figura, imagen mmm, ¿cómo ponéis vosotros? pues depende voy a poner un nuevo rótulo, le voy a poner rótulo imagen ¿vale? para que veáis que se puede poner ya tengo imagen, experimento de lo que sea de lo que sea ¿Vale? experimento B ¿vale? voy a poner química para que quede bien ¿de acuerdo? y con esto ya tengo creado mi índice de imágenes tengo una creada, eh. si queréis creo otra, pero es lo, más de lo mismo Ya la que hago con el título de imágenes? bueno, me puedo ir al final del documento otra vez y aquí más de lo mismo voy a bajar y pongo insertar para ilustraciones y aquí pongo el de imagen y aparece. ¿Cómo se puede cambiar el formato del título? ¿De qué título? ¿Del título del título 1? ¿Del título de...? pregunta a Eva, ¿eh? ¿De la tabla? Eh, como quieras. El título lo puedes cambiar como tú quieras. De, de hecho, si tú te vas aquí... ¿Dónde eh, ¿Dónde está esto? Si, oh, cogemos la tabla, la tabla esta misma. Te refieres, supongo, que a este título, ¿no? Vale. Lo puedes hacer de muchas formas. Hay muchísimas, ¿eh? Yo a veces eh, tiro por el derecho y me pongo aquí. Arial, cambio el título, Arial 12. Y se acabó el problema, ¿vale? De todas maneras, tienes, tienes eh, una opción también de modificar estilos de tablas. O sea, pensad que con los estilos podéis crear tantos estilos como necesitéis. ¿De acuerdo? Pregunta Mario, ¿eso no va en el índice? Es lo que he comentado antes. Al principio, eh, los índices, hay gente que los pide al final del documento, al, fin, al principio, depende. Yo lo he puesto al final como ejemplo, pero vosotros, según vuestra necesidad, lo podéis poner donde donde queráis. ¿De acuerdo? Muy bien, nos faltan dos cosas. Dime, dime Isabel. Bueno, perdón por interrumpir tanto, pero me quedaba una pregunta. Cuando ha he hecho el índice de contenido... ¿no sería más útil para no corregirlo después, hacerlo al final? Eh, no, y te diré por qué, porque la tesis es un tocho. Ya, ya. Entonces, si tienes que andar buscando eh, todo, es complicadísimo. Fíjate que en el índice de contenidos, tú puedes, a la izquierda de Word, puedes navegar. Entonces, en navegar te facilita ir a las zonas de documento donde tú tienes que escribir, ¿vale? Entonces, yo normalmente suelo hacer el índice al principio y lo voy completando. ¿Por qué? Porque así me facilita navegar. Y el navegar me ahorra muchas horas de trabajo. Vale. vale. Entonces, depende un poco. Cada uno se organiza como, como puede. pero Yo, luego, digamos, cogí esta mecánica y me es mucho más, más fácil. ¿Vale? Muy bien. Nos quedan dos cosas. Nos queda eh, la, el número de páginas que no, no lo hemos puesto. ¿va? El número de páginas que no lo hemos puesto. Y nos queda un invento que es eh, página horizontal. ¿Cómo coloco yo una página horizontal? Que es algo parecido a lo que está preguntando Natalia en el chat. ¿Vale? Eh, ¿Cómo puedo girar la tabla sin cambiar la hoja horizontal? ¿Vale? Eh, Natalia, a ver, en este caso, sin cambiar la tabla horizontal, tienes que andar jugando con las tablas. ¿Vale? Moviendo las, las casillas y cosas de estas. Esto es, es entretenido, ¿eh? el tema de las tablas. Y si es complicada, ni os explico. Vale, vamos a por los números de página. Vamos a la página 2, página 2, donde tenemos nuestro índice de tablas. Página 2. Vale. vale. ¿Os acordáis que hemos hablado de las secciones en algún momento? ¿Todo el mundo se acuerda que hemos creado una sección? ¿Verdad que sí? Vale. Entonces, fijaros lo que voy a hacer, ¿Sí? Me voy a la página 2 y voy a aumentar el zoom. Os lo voy a aumentar un montón, ¿eh? Vale. Observad aquí. En cualquier documento de Word hay dos zonas. La zona de texto y la zona de secciones y encabezados. Es muy importante esto. Entonces, me voy a colocar en el borde justo tocando la hoja. Si hago doble clic y lo hacéis vosotros también... Veréis que aparece una línea punteada en gris que pone encabezado sección 2, ¿vale? Y fijaros que a la derecha os pone igual que la anterior, ¿lo veis? Y si vais a la parte inferior de la página 2, os aparece exactamente lo mismo, igual que la anterior, ¿lo veis? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve, por ejemplo, para hacer numeraciones diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es decir que, igual que el anterior, me lo vas a quitar. ¿Por qué lo vas a quitar? Porque no quiero que la página 1, que es la portada, me la numeres. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo lo hago? Me coloco aquí. Estoy en la sección... Todo el mundo está aquí más o menos. Sección 2 dentro. Dentro, ¿eh? ¿De acuerdo? Fijaros que... Y ahora respondo a Carolina Fijaros que vincular el anterior Se me muestra en la pantalla justo arriba ¿Lo veis? viendo donde tengo el ratón yo? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Vale, pues Si lo desmarcáis Lo desmarcáis Fijaros que ahora el igual que el anterior Que tenéis en la página inferior Desaparece ¿Lo ves, Isabel? A lo mejor tienes un icono distinto, ¿eh? Una especie de candado, una cosa de estas. ¿Sí? Porque la versión anterior sé que había un candado. Por eso por eso lo comento. No, no me he congelado. No, estoy estoy ahí. Estoy ahí, Mario. Vale. Hago clic. Y fijaros que ha desaparecido la parte de... Igual que la anterior. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que en la página 1, cuando yo ponga números, no van a aparecer. Muy bien, como ya tengo esto, ¿sí? Como ya tengo esto, ahora lo que voy a hacer es insertar... Eh... Manuela, sí, el vídeo estará mañana en YouTube seguramente. Mañana, depende de lo rápido que vayan procesándolo, ¿de acuerdo? Vale, estoy en la sección 2, abajo del todo, ¿de acuerdo? Fijaros que estoy en la sección, ¿eh? ¿De acuerdo? En la línea de puntos y el ratón lo tengo aquí. ¿Sí? El ratón está aquí. Muy bien. Fijaros que en la parte superior de la pantalla pone encabezado y pie de página. ¿Lo veis? Número de página. Final de página. Y cogemos este, que es al fondo a la derecha. ¿Sí? No he tocado nada, ¿eh? Estoy aquí todavía. Gracias, Patricia. Vale, hago clic aquí y ya me numera todo el documento. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, hay que salir de aquí, ¿eh? que a veces la gente que me escribe aquí. Hago doble clic en la zona central de la página y ya está. Voy a bajar el zoom. Y fijaros que tenéis ya toda la tesis numerada. Si vais bajando, la tesis está numerada. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿A todo el mundo le sale la tesis numerada? Más o menos, ¿no? Vale. Nos queda una última cosa, que es las páginas horizontales. Es que tengo una tabla que es súper grande y tengo que hacer una tabla horizontal y no sé cómo hacerlo. Bueno. Bueno. ¿Cómo lo hacemos? Eh, para crear una tabla horizontal hay que hacerla con un salto de sección. ¿Cómo se hace el salto de sección? Vamos a verlo. Para crear una página horizontal en medio de la tesis, que es complicado, hay que hacer dos saltos de secciones, el anterior y el siguiente. ¿Sí? Me voy, por ejemplo, a metodología, ¿vale? Y en metodología... Voy a quedar una página en blanco totalmente, ¿de acuerdo? Aquí tengo, en la, mi página 6 es en blanco, ¿sí? La tengo en blanco. Esto, esto puede llevar un poco de lío, ¿eh? Yo lo aviso, pero vamos a ir pasito a pasito. Vale. Entonces, en mi página 5, vamos a bajar esto, vamos a bajar esto, vale. Aquí. ¿Cómo hago yo una página horizontal? Vale, para que una página horizontal me coloco, es importante hacer el salto de sección en la página anterior. Es decir, si quiero hacer una página horizontal en la 6, pues en la 5 tengo que hacer un salto de sección. Vamos a verlo. Me voy aquí y aquí tengo un salto de página, lo voy a quitar, no pasa nada, se quita y voy a hacer un salto de sección. Eh, acordaros que yo lo tengo en disposición, algunos de vosotros lo tenéis en otro sitio, Antonio, ¿qué quieres que repita? Bueno, lo pones por ahí, luego lo acabo de, de comentar, entonces, salto de sección, página siguiente, salto de sección, pam. ¿vale? Mi página 6, ahora está aquí, nuevecita, con un salto de sección, muy bien, y en esta página, ¿vale? Aquí voy a crear otro salto de sección. Salto de sección 2. Tengo dos saltos de sección. Con lo cual, mi página 6 viene por un salto de sección que está hecho en la página 5 y por el que yo he hecho en la página 6. ¿Sí? Hasta aquí. Ah, lo de la numeración, sí, luego lo repito, Antonio, no hay problema. Vale, ya tenemos en la página eh, con la sección. ¿Ahora qué hacemos? Claro, como hemos comentado... Bueno, si quedan dos páginas eh, en blanco no pasa nada. Luego quitas una y ya está. ¿Vale? Muy bien. En la página donde tengo la última, el último salto de sección, fijaros, me voy a orientación. Horizontal. Y ya la tengo creada. Página horizontal y la siguiente vertical. Y está justo en medio de la tesis. Fijaos que la numeración queda siempre la, al fondo a la derecha, con el margen bien puesto y tal. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Queréis que repite este paso? No hay problema, ¿eh? o sea lo puedo repetir. Vale. Eh, como Antonio me ha pedido de la numeración, hago primero el salto de sección con la página horizontal, ¿de acuerdo? Y luego repito la numeración, ¿de acuerdo? Repetimos, Natillas Danone. Vale. Quito todo lo que tengo montado. ¿Vale? Y quito lo que tengo montado, aquí. Muy bien. Para crear una página de sección, yo... Tengo que crear, perdón, una página horizontal. Yo tengo que crear dos saltos de sección. Uno el anterior y otro siguiente. Perdón, ¿eh? Entonces, me voy donde necesito. Muy bien, me voy aquí, salto de sección y página siguiente. Uno creado. Muy bien, y en la página que va a ser mi página horizontal, voy a poner cuatro enters que lo he puesto. Y pongo salto de sección, de nuevo. Salto de sección, no de página, ¿eh? Muy bien. Ya está. Tengo mi página 6, que tiene aquí el salto de sección. Y aquí solo tengo que hacer orientación, disposición, orientación, horizontal. Y ya está. Ya tengo mi página horizontal montada. ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver. Eh, Rafael pregunta, si son varias horizontales... El salto de sección puede ir bajando y entiendo que no hay que crear uno nuevo. Exacto. ¿De acuerdo? María del Carmen pregunta, a la hora de la impresión, ¿la página horizontal da problemas? No, porque las, las impresoras ya lo detectan. Como tú vas a imprimir un PDF, ya te lo detecta directamente. ¿Vale? Sí, Agar, el curso se va, se va a subir a YouTube, mañana seguramente estará subido. ¿De acuerdo? Bien, um, queda un tema que es el Antonio que me lo ha comentado, el tema de las eh, numeración de páginas. ¿De acuerdo? Voy a repetirlo, que es lo único que falta, y con esto creo que podremos acabar. Voy a borrarlo, ¿vale? Voy a, ir a lo, lo voy a hacer un poco a lo bruto. Aquí. Y aquí. Vale. Vale, el tema de la numeración de página. A ver, el tema de la numeración de página iba de la siguiente manera. Al principio, entonces, debemos crear un salto de sección para que en la página 1, ¿de acuerdo? Tengamos el título y no cree... Ah, sí, luego, luego lo comentó Ana, el tema del gestor. Recuérdamelo, por favor. ¿Cómo se llama esto? Sí. En la página 1 habíamos creado un salto de sección. ¿De acuerdo? A ver, espera, ¿dónde está esto? Que no veo el ratón ahora, aquí. Entonces, yo lo que os he comentado es que todas las páginas tienen siempre dos secciones. La sección de encabezado y pie de página, donde a veces ponemos pies o donde podremos tal, ¿de acuerdo? O bien, y tiene, luego tiene la, el cuerpo. Entonces, ¿yo qué he hecho? Me he colocado en la página 2, en la parte de arriba del todo, ¿de acuerdo? Y hay una línea punteada que pone igual que la anterior, ¿de acuerdo? Y aquí también había la misma, voy a recuperarla. Sí, sí, recuperado, no pasa nada. ¿Vale? Y me salía esto. Entonces, ¿qué he hecho? Uno, he desactivado igual que el anterior. Dos, me he ido a la opción número de página, final de página, número de formato, que es el, lado, el, lado, el, el abajo a la derecha. Y ya me enumera toda la tesis ¿Sí completa. Ya está. ¿De acuerdo? Eh, sí, Macarena, ¿se puede cambiar el.? termino contenido del índice y ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Y con esto ya tengo diseñada, diseñada la tabla. ¿Vale? Macarena pregunta cómo puedo cambiar esto. ¿Este contenido cómo lo puede cambiar? ¿Se puede hacer de alguna manera? Sí. Antes de crear la tabla de contenido, tienes que ir aquí, tabla de contenido personalizada. Y aquí puedes modificar el contenido del índice. ¿De acuerdo? Lo tienes que hacer aquí. De acuerdo, a las opciones. ¿Vale? El tema de... ¿Dónde está? La Alguien me ha preguntado las referencias, ¿no? Sí, Ana. Vale, vamos a ver las referencias. ¿Qué pasa con las referencias? Vale, vamos a coger cualquier cosa, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí un texto cualquiera, como decía no sé qué, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Como decía eh, tal, ¿vale? Y xx. Muy bien. Yo tengo instalado Zotero, ¿sí? Entonces... ¿Qué hago? Si yo necesito una referencia, me voy a añadir citación y aquí busco... Perdón, eh, sí, en la pa ¿no? Tengo sí perfecto. Añadir. Me aparece una ventanita. ¿De En esta ventanita yo busco el autor. A veces os acordáis del autor, a veces os acordáis del título. Eh, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues depende. Yo voy a buscar, como sé que tengo muchas cosas de ética, voy a buscar... Un tema de ética. ¿Te aparecerá una lista? Vale. Por ejemplo, a ver, alguno que sea un artículo. Este de aquí. ¿Vale? Este, ya tengo la cita hecha. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, si yo sigo el texto, pues eh, suponiendo suponiendo lo que sea, necesito poner otra cita... Eh, vale, ahora, ahora te lo comento, Ana. ¿De acuerdo? Voy a añadir otra cita. Voy a buscar otra vez Ethic. A ver, un artículo este, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ya está. Y con esto ya tengo las cosas citadas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es bueno, ¿cómo monto las bibliografías? ¿O cómo monto las referencias? Me voy a mi sección de referencias que está aquí ¿Dónde está? a mi sección de referencias y aquí, con el zotero directamente, me añade toda la bibliografía, ya directamente lo vuelca, todo lo que tengo montado lo tengo aquí ¿vale? ¿por qué? porque no enlaza una cosa con la otra entonces, sí, voy a Ana eh, espera un momentito, vamos a acabar de mirar las las preguntas a ver, ¿se podría cambiar la numeración que comience por el 1 y en el 2? sí, claro la numeración, de hecho, comienza en la página 2, ¿eh? no comienza en el 1. Si haces bien el salto de sección, te empezará en la 2. Es decir, ¿De acuerdo? Vale, entonces, Ana. Ana pregunta por aquí, a ver. De cara a imprimir la tesis, ¿existe alguna forma de poner aquellas que se vayan a quedar a la derecha el número? Eh, sí. Jessica pregunta si las páginas pueden quedar alternadas. ¿De acuerdo? Sí, esto lo puedes hacer. Cuando lo imprimes, te lo, lo puedes hacer directamente. O si no, puedes diseñar el documento de forma que ponga las páginas a cada lado. ¿De acuerdo? Eso no es problema. Um, ¿Quién más pregunta? Me he quedado con todas las páginas, han quedado todas las páginas siguientes en horizontal. Vale, Dafne, te quedan todas las páginas en horizontal porque no has creado dos saltos de sección. Tenías que haber creado dos saltos. Uno antes y otro después. ¿Vale? Vale. Si las tablas fueron creadas en Excel, pregunta Mario, eh, puedes hacer dos cosas: las puedes copiar y pegar, o bien las puedes insertar directamente desde Excel. ¿De acuerdo? Después, eh, Laura pregunta: ¿Puede hacerse que en medio de la tesis dejemos páginas en blanco, pero que la página siga contando? Y luego, <ríe> y luego, sí que aparezca bien numerada. Eh, pum, pum, pum. Sí, lo puedes hacer con diferentes secciones. Es un poco un lío, pero se puede hacer. Sí, tienes que hacer diferentes secciones. Vale, el tema de Zotero. Vamos a ver. No encuentro el otro números. Vale, vamos a Zotero. En el caso de Ana, que pregunta lo de Zotero, eh, a ver, Zotero... Ahora lo tengo abierto, ¿vale? En Zotero tenéis una extensión que es para Windows, que la podéis instalar, o para Mac también tiene, ¿sí? Si no está por aquí, está por otro lado. En Download, ¿de acuerdo? Tenéis la opción de descarga, Zotero.rg, tenéis un conector para Windows, un conector para el Google Chrome, ¿de acuerdo? También tiene uno para Mac aquí, ¿de acuerdo? Los que sois de Mac, ¿de acuerdo? Entonces, esta extensión luego la puedes eh, añadir o agregar en el, en el Word, ¿De acuerdo? y ya está, y os, os lo genera directamente, ¿de La versión de escritorio que pongáis para el warrior la pone, ¿de acuerdo? Vale eh, La versión de escritorio es gratuita, o sea que podéis meter ahí todo lo que queráis eh, Yo no sé qué gestor utilizáis en la, en la UGR no tengo ni idea, no sé si usáis Mendeley o usáis otro, no lo sé eh, Luego, ¿qué más? A ver, por favor, enlace en el chat eh, no, no. Mi tabla de contenido ha quedado toda a la izquierda no hay distinción entre títulos y subtítulos, porque seguramente has marcado mal los estilos, has marcado estilos diferentes, Luna. Luego, María pregunta, al poner encabezados con el nombre de la tesis en la página derecha y en la izquierda del capítulo correspondiente, ¿cómo dividir esto? A ver, al poner encabezados con el nombre de la tesis en la página derecha y en la izquierda del capítulo correspondiente. ¿Cómo dividir esto? Lo mismo en el pie imagen. Con secciones. Yo creo que con secciones lo podrías hacer. ¿Vale, María del Carmen? Luego. No he entendido cómo buscar la citación. Sí, lo puedo repetir. Ahora lo repito. Miriam. Luego. Yo tengo un problema con las imágenes. ¿Por qué se me mueve todo? Porque no has puesto tablas. Ahora, ahora lo, vuelvo a, lo vuelvo a repetir. ¿Vale? ¿Cómo puedo vincular el gestor en Word? Sí. Dafne. Daphne. la pregunta. ¿Cómo puedo vincular... Zotero con Word, entiendo que es esto. Entonces, tú te instalas la versión de escritorio y cuando abres el Word te lo encuentras allí directamente. Es decir, no tienes que añadir ninguna cosa especial más. ¿De acuerdo? Eh, Sofía pregunta: ¿habría que hacer un curso específico de Zotero? Eh, Vences, si estés por aquí, la apuntas y lo podemos hacer, no hay problema. Luego. Eh, la sí. María Carmen pregunta, ¿los datos de las referencias ya las tenías escritas en el documento? Sí, la, yo en no, el Zotero, os lo puedo enseñar porque lo tengo por aquí, ¿vale? Yo ya tengo eh, referencias, tengo un montón, las voy, las voy cargando, ¿de acuerdo? Ya las tenía cargadas, por eso, por eso ya, ya trabajaba con ellas, ¿de acuerdo? No es que apareciesen de la magia, es decir, si no las tienes cargadas en el gestor, y no las puedes en el Word, ¿de acuerdo? Por eso por eso lo, lo, lo he hecho así, ¿de acuerdo? ¿Quién más? Eh, a ver. Se descarga un pequeño archivo, exacto, vale. Esther, Mende... sí, Mendeley también tiene un plugin para Word. Eso lo pregunta Esther. Sí, Mendeley también lo tiene. Si vas a Mendeley, a ver, perdón, ahora voy a Mendeley. Mendeley. Ah, Mendeley.com me parece, ¿verdad? Sí ¿Vale? En Mendeley también lo tienes Os lo pongo aquí en el enlace ¿Vale? Yo no he usado ni nada parecido Me apuntaría a una sesión de formación en línea ¿Vale? Pues eh, Ya se sí hicieron sesiones de creo que de Mendeley El año pasado o de Zotero Si no, eh, podemos clarificar no, no, no hay ningún problema ¿Vale? Luego eh, ¿Quién más? Uh, puede. Entrado en la cintura de la sesión pues, Sí, Gabriel El, el vídeo estará mañana en el canal de Media Lab Pro ¿Vale? Uh, en las versiones, Verónica pregunta las versiones más recientes de Word te aparece la sincronización Automática con Mendeley en la pestaña de Referencias Pero si tienes la versión de Word más antigua Lo tienes que habilitar, ¿correcto? Luego, ¿ya está puesta la sesión de cómo está el zotero? ¿Vale? ¿De acuerdo? Perdón, Juanjo, ¿y cómo se habilita Zotero una vez que no lo instalamos? Porque lo he hecho, he abierto un sí. nuevo Word, pero no me aparece. O sea que No, te, ap algo no, que no, te, no te aparece. ¿Y en la eh, barra de herramientas así no? Así no te aparece. Es que normalmente con la instalación ya se suele instalar. Si acaso, yo lo que te recomendaría es que cierres el Word y lo vuelvas a abrir. Vale, puede ser. Sí, porque normalmente se suele, se suele añadir. ¿De acuerdo? Porque, ¿dónde debería estar? ¿En referencia? Sí, hay una pestaña no, que pone Zotero. Es que yo creo que sé cómo activarlo. Mira, hay que ir a, a, a archivo, no como a inicio, y hay que activarlo porque sale por defecto desactivado en Windows. Eh, yo es que ahora estoy utilizando Mac, pero lo instalé en Windows y hay que darle como, creo que era en, en archivo, donde estaba para guardar y en, en unos ajustes. Está un poco Yo, continuo. ¿eh? Lo he instalado hasta mañana. Y esta mañana, o sea, esta sesión que veis es nueva. Lo he instalado hasta mañana y me ha aparecido aquí. Vale, pero a lo mejor lo que dice David tiene razón. Depende de la versión de Word. Puede ser una cosa, puede ser otra. ¿Vale? vale. Uh, ¿Quién más? A ver, el índice de contenido me aparece, eh, pero no el primero. Vale, porque no lo habrás activado, eso eh, Se pronuncia bien. Huey Wen. ¿Vale? Sí, ¿Quién tengo. más? Gracias. Patricia, dime, ¿pones más Juan Bote? No sé exactamente si quieres algún taller más o alguna cosa, ¿vale? Vale, de acuerdo. ¿Podría detallar cómo se hacen lo de las páginas derechas la e izquierdas sean distintas? Vale, mira, a ver si... Vamos un poco por los de tiempo, ¿eh? Comenta y también se puede, ¿vale? A ver, creo que lo comentaste antes, pero ¿recomendarías ir creando los títulos de todas las e imágenes para que el durante la escritura, sí, a ver yo soy más partidario de ir creando sobre la marcha que no al final porque si lo creas al final, la faena va a ser tuya para encontrar las cosas, pensar que si entregáis una tesis por volumen no son 20 páginas son 200 o 300 entonces es mejor que sobre la marcha vayáis eh, montando toda la estructura y poco a poco lo vais generando ¿De acuerdo? Bien. Uh, ¿Quién más? Otra pregunta. Los estilos. llaman negrita. A ver, Luis, que he puesto los títulos 1 y 2 negrita porque es la definición que os he hecho en el primer documento que hemos puesto en el PowerPoint, en la referencia que tenéis. Pero a lo mejor nos no hace falta que sea en negrita. Es decir, puede ser otra cosa. La hoja de firma, la hoja de firma circula por ahí. ¿Vale? Uh, ¿Cómo se puede lanzar? La numeración de los estilos. ¿Cómo se puede enlazar? No acabo de entender la pregunta, Chiara. O oh, Chiara, no sé cómo se pronuncia exactamente. Eh, no siempre aparece, ¿vale? Debo irme, vale, perfecto. De nada, Verónica. Entra a la reunión, todo perfecto. Me tengo que ir a trabajar. ¿Qué ventaja, ¿Qué ventaja tiene el sistema? Sí, José Manuel pregunta. ¿Qué ventaja tiene el sistema de incluir la imagen en una tabla para que no se nueva a utilizar las propiedades de imagen de la propia imagen? Es una pregunta interesante. Eh, yo muchas veces con las propiedades de la imagen no he conseguido que se me quede fija la imagen. Por tanto, aprendí hace muchos años, porque trabajé en una editorial, haciendo documentos, que con las tablas y la imagen, aquello no se movía. Y lo he llevado a la práctica siempre. ¿De acuerdo? Por eso prácticamente siempre pongo tabla, pongo una imagen y me quito el programa de encima. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues, uh, vale, me parece que ya está todo uh, ¿terremoto otra vez? vale, perfecto eh, bueno, pues es la media eh, es la la hora si alguien tiene alguna cuestión me pueden mandar un correo, lo tenéis puesto en el powerpoint, lo podemos comentar no hay problema, ¿eh? con, toda, con toda tranquilidad me podéis escribir y... y ya está. Ya está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. José, pues es que estaba un poquillo nervioso porque acabamos de tener un menedito aquí en Granada. Sí, de ya lo has visto ya. Se ha movido todo, ¿no? Imagino que todos los que lo hemos sentido estamos ahora un poco cucú. Pero bueno, aquí ya ves que no nos aburrimos. Somos capaces vale, que que no, no, no, no. de hacer en medio de que lo... Que lo que es lo importante oye muchísimas gracias Juan, porque es que además lo, me gusta mucho con los, los cursos que das tú porque son muy parecidos a los que digo que son las cosas las más fáciles o las cosas que o las cosas que parece que o, o que o que no tiene a lo mejor ningún valor pero yo creo que muchas veces la base sobre la que construimos muy mala y sí, no sabemos sí, manejar sí. Word, no sabemos manejar S, no sabemos manejar los paquetes estadísticos no sabemos inglés y entonces las cosas más básicas y por donde tenemos que empezar y, y o con muchas veces, por ejemplo, este curso que yo, que yo decía de cómo organizar las carpetas en Drive, cosas sí. de este tipo que, de futuro, que parecen tonterías porque hay una cosa del día a día eh, pero que si te pones te ahorras muchísimo tiempo yo hice la tesis doctoral como, como la hiciste tú y bueno como la, como la he explicado con todo su índice todo eso. y es una cosa que en eh, el momento es muy laboriosa pero una vez que lo tienes hecho es una cosa magnífica sobre sí. todo cuando la tesis llega a 300 páginas. Y sí, será señor, claro. eso. sí, Entonces los recomiendo que sigáis no, todos los consejos que hago abajo al pie de la letra. Pero al pie de la letra. Ah, me he olvidado de una cosa. En la presentación que os he pasado, en la última diapositiva, tenéis vídeos con lo que he explicado. Son vídeos de hace unos años, pero está ahí. ¿De acuerdo? tenéis también el canal de YouTube. Y ahí está una lista completa con todos los vídeos. ¿De acuerdo? Sí, que sigue, Daniel, perdona. No, no, no, no, o sea, simplemente simplemente como comentarlo, o sea, sigue la misma línea con porque además a la gente le, le gusta le gusta muchísimo, ¿vale? Y ya está, nos vemos más mañana en el próximo curso. Oye, vamos o sea, tú al final a ver si tienes suerte, ¿va, va, va, podrá venir a Granada? Lo estuve hablando ayer <risa> con mi mujer y, no, ¿Y no sé, depende de cómo esté el patio. Hombre, <risa> si, bueno. si tengo que venir a Granada y están encerrados, no sé si me se la cuenta. Bueno, a ver si, si pudiera venir y por lo menos podemos tomar una cerveza. Sí, a ver. Yo, a ver, por mi parte, voluntad hay, sí, a ver sí. cómo está todo el patio. Y no si acaso tiene... lo... La verdad es que no tiene muy buena pinta. La verdad es que no tiene buena pinta y, y aquí no se Lo, está lo mismo. valoramos, lo sí. miramos y aunque sea, no sé, en algún momento pues aterrizo. Muy bien. Pues nada, eh, perdón, iba, sí. iba a consultar faltar una cosita, es que intenté claro. entrar a la hora. Eh, a las 12 y ya estaba el grupo completo, ah, petado, había 250 sí. asistentes y no he podido, he estado pendiente, he intentado en un par de ocasiones, pero no he podido. alguien Marialena ¿qué corrida tienes tú? Eh, UGR, sí, Go UGR, ¿Te tienes que sacar? Pero... Ah, vale. Sí, pero era por... me decía que este que el grupo estaba completo, que había 250 sí, la, un poco la filosofía que seguimos para la que la gente de los GR tenga un poco de prioridad eh, y los que tenéis cuenta con UGR tenéis que conectar 10 minutos antes. 10 minutos antes seguro que encontráis plaza Y después a los 10 minutos ya abrimos el curso a, a todo el mundo que se quiera apuntar. Por eso hay gente y estamos personas ahí investigadores de otras universidades y, y de otros centros. ¿vale? Ya, Entonces, ahí, si a lo mejor, como llega menos 10, menos 5, ya no ya no Sí, puede. eso me ha pasado. Y ahí intento repetirlo. No, lo vamos a cargar lo vamos a cargar o sea, va a estar colgado en YouTube, pero no, no creo que lo repitamos, uh -huh. ¿vale? Pero ahora bueno, uh -huh. va a tener colgado y va a poder verlo sin ningún tipo de problema. Ándar, que bien, lo repetiremos. Cuando la nueva versión de Word, sí efectivamente. Vale, efectivamente. pues muchas gracias, ¿eh? dime. Nada, ¿qué? bueno, es sí. más bien, eh, a, eh, perdona que no veo tu nombre, pero es por el curso de mañana que me, he visto que ¿Cómo? hoy había mucha gente que ponía mensajes que no han podido entrar. Sí. Tengo interés también en hacer el de mañana, Daniel, perdona que no veía tu nombre. Y, sí. Y bueno, pero en realidad casi que me has contestado con la respuesta. Sí, la tú tienes ¿tú cuenta tiempo? UGR. Sí. Sí, sí, sí. Tiene, ¿no? Pues entonces eso, simplemente metes este 10 minutos antes. Mucha mucha gente, pues una hora antes ya está conectado, ya está cogiendo plazo, porque te metes y, y eso lo dejas abierto y no pasa nada. O sea, entonces vale. podéis ir metiendo tranquilo. Todos los que tengáis cuenta UGR. ¿Vale? Y los que no tengáis, haceros las Hemos comentado ya muchas veces también en el, en el grupo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Juan. Venga. Curso muy útil. Eh, Daniel, ¿Sí? ah, por ahí ¿A, ¿a qué hora es mañana el curso? Pues creo que es la misma, ¿no? Te lo confirmo, la tenéis en la página web, pero creo que a las 12 porque <risa> siempre lo ponemos a, la, a las 12. Y esta, esta, espérate, ya lo tengo por aquí. Y te lo sí, sí, a este, las 12. A las de 12 a una y media... Vale, lo da Daniel Pérez. O sea, este va a venir estupendamente también. Este es otro de los que ahorra bastante tiempo. Muchísimas <risa> gracias. Por el ¿Vale? curso también, enhorabuena. Muchas gracias. Los que gracias tengáis los dudas, todos. las ponéis en Telegram y las iré respondiendo, ¿sí? Sí, eh, bueno. tengo una duda. ¿Se me oye? Sí, claro. sí. Yo no, yo no me oigo a mí mismo. Bueno, eh, <risa> yo, <risa> largo te escuchará ¿no? Sí. Eh, es que a veces oigo voces, sobre todo con esto del terremoto. Eh, sí. La cuestión es que lo he preguntado varias veces eh, Yo no tengo redes sociales Y por ahora no las quiero tener Tengo WhatsApp y punto eh, ¿Es tan imprescindible tener Instagram? Porque si es para una, un, una utilidad muy específica Yo lo hago Pero A, a ver, yo te lo recomendaría Porque es para nosotros nuestro canal de comunicación básico Entonces, Es Telegram sí, No Instagram, Telegram. Sí, Telegram Es Telegram, es Telegram Es tipo WhatsApp, pero pero vamos, ahí simplemente lo tenés que tener porque si mañana se pone malo el profe, el único medio que yo tengo para deciros tres minutos antes que el curso se va a cancelar o que el profe tiene un problema un problema no, técnico. No me, ¿vale? pesa, no me pesa tenerlo. ¿Cómo me incorpora al grupo? Es que como no la tengo, no sé lo que es. Pues simplemente habrá visto que la página web de yo sigo publicando ahí sí. en, la, en la portada principal Ahí uno pone un apartado pone comunícate con nosotros. Sí. Y, hay, y pone enlace al grupo. Una vez que tienes Telegram instalado, si le das ese enlace, ya te vas directamente al grupo y te añadas. ¿vale? Así gracias. de fácil. Venga, a vosotros. Más cosillas, si no cerramos. Eh, yo tengo una pregunta. Sí, dime Sara. Soy, soy oh, Sara. Sí. Sí. Eh, mira, es que yo, bueno, he intentado sacarme la cuenta de la de GoUGR. Que te recomiendan y tal para acceder sin permiso a las salas, y no sé por qué me, me está siendo imposible. Como que me, me pide que cambie la contraseña. Bueno, no sé, un, un follón ahí bastante raro. Entonces, no sé si al tener. a dar tu correo con GoUGR? Sí, ¿no? Es que, no, no, yo no tengo el correo de GoUGR, yo tengo el de la UGR. Ah, y no puedo no activarla, ¿no? No me deja, no sé por qué, claro, y para mañana no sé si lo voy a poder solucionar y era simplemente para saber si voy a poder entrar vale. en la sala con preferencia a, o... A hacer una cosa, los que tengáis problemas con las cuentas UGR ¿vale? Eh, mandadme un mensaje por Telegram con vuestro correo de la UGR. Vale. ¿Vale? Y yo añadiré manualmente para que, bueno, sabiendo que es el de los entrar directamente y no, no acá sin pasar. De otra manera, mañana un curso mujer porque esto solo nos afecta a nosotros. Entonces ah, no creo que tengas problemas, ¿vale? Pero si tenés Yo control, sé que no podía no entrar, ¿ves? <risas> eh, mira, a mí me pasa lo mismo. Los saludo a todos. Estoy en Colombia desde la mañana. Eh, me conecté media hora antes pero no pude, con el correo de la UGR, no me pude conectar, estoy conectado con el de la Universidad vale. de Colombia. Pues hacemos lo mismo, Marisa, a ver si, va, si mañana, va a, mañana va a estar el curso. Sí, sí, sí. Pues bueno, entonces yo estaré, yo siempre estoy 20 minutos antes para resolver incidencias técnicas, estoy atento a a Telegram, me, me escribí o escribí en el grupo, ¿vale? Y intentáis ya saber si tenemos un problema me lo decís y si no yo añado todo, eh, manualmente y listo, ¿vale? Muchas gracias. Oye, Juanjo, ¿y tú qué curso no tener preparado para la próxima? El que se nos ocurra, no lo sé, ya veremos. ¿A sí. Sí. bueno, es que se nos ocurre. yo voy a hacer si... para refrescar cosas, a la gente que lo ha pedido, para más adelante, mira, alguna cosa mira. de eso Tengo un amigo que alboróco, bueno, a ver si lo puedo contactar para que nos dé el curso de, de meditación y relajación, porque aquí en Granada nos va haciendo falta, algo intensivo. <risa> sí, a ver si sí, no. sí. O eso, más adelante más. igual podemos hacer algunos sobrevídeos, porque para que la gente se descarga el libro que cree, que te enseñan ah, la sí sí. Pero ese es para, para junio, porque el libro hasta julio no se lo pueden descargar. Entonces, claro, pues claro. sí, sí, sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Pues bueno, yo creo que podemos, podemos ir cortando, ¿no? Pues sí. ¿eh? Y pues muchísimas gracias, Juanjo. Seguimos nosotros en contacto. De nada, con vosotros. A Un abrazo Seguimos. muy fuerte a todas y a todas. Igualmente. Y, y nos vemos mañana. Abrazote. Vale. Hasta Muchas pronto. gracias. De nada.